Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de algo serio, que es el legado de nuestra marca personal. Y no te voy a negar que he tenido una semana muy mala, he perdido a uno de mis mejores amigos y eso me hace pensar que lo que hacemos durante nuestra vida eh, sobrevive a nuestra persona, es decir, nuestra marca sobrevive a la persona. Y eso es lo que conocemos como el legado de marca. Muchos pensaréis que quizá esto se trata de algo relacionado con las redes sociales, con internet, con vídeos, etc. Nada que ver. Esto es algo que, sobre todo, viene de la vida real, de aquel pozo que nos han dejado aquellas personas a las que hemos amado, a las que hemos tenido un cariño especial, a que han sido amigos, que han sido colegas, o lo que sea, durante la vida. Y eh, lo curioso del legado es que es un ejercicio muy interesante, que es de qué manera serías capaz de resumir el legado que deja una persona. El legado emocional. No estamos hablando de legado jurídico, de, de términos de posesiones, propiedades, nada. El legado emocional. ¿Cómo puedes resumir la vida de una persona en una sencilla frase. Me gustaría que hicieras el ejercicio con algún amigo, con algún conocido, para ver exactamente cuál es la marca personal que proyecta esa persona. Bueno, te dejo y espero verte la semana que viene.